Un nuevo medio tiene que ser un medio que recopile eh, todas las nuevas formas de contar o que, por lo menos, utilice alguna de ellas, eh, las historias de siempre. Ahora tenemos la posibilidad de no tener que ceñir los contenidos a un texto, a un vídeo o a un audio. Podemos usar todos esos recursos y más para contar las historias. Entonces, para mí, un nuevo medio es aquel que aplique una nueva forma de contar las cosas. Influyen en todo. Eh, influyen en la forma de contar las cosas. Los nuevos, los nuevos medios necesitan ser mucho más directos eh, por culpa de las redes sociales, que el impacto sea sencillo, rápido, para que le llegue a la gente. Y influye en que mmm, ya no necesitas grandes presupuestos para publicitarte si consigues hacerlo bien a través de las redes sociales o si tienes la suerte de que te, te vuelvas viral. No necesitas hacer una inversión en un anuncio de televisión para decir que estás sacando un medio de comunicación y, como te decía, también en la forma de contar las cosas. Eh, yo recomendaría tres medios en, en español. Uno de ellos es un medio británico que acaba de lanzar su formato en español. Es First Draft News y trata sobre todo de las buenas prácticas periodísticas, aunque también eh, se hace eco de análisis de conflictos, de, de violaciones de los derechos humanos. Recomendaría a Carne Cruda Radio por su forma de adaptarse a distintos formatos eh, ha pasado por la radio, ahora está en internet con, asociada con el diario y se financia a través de un crowdfunding y la forma que tienen de acceder a los contenidos y de plantearlos me parece muy fresco y muy interesante. Y por último la revista 5W que también lleva ya algún tiempo pero creo que sus análisis en profundidad de los contenidos son muy interesantes.